¿Qué tal? Buenas tardes, hola a todos, hola a ustedes que están detrás de la pantalla y bueno, vamos a conversar este tema que nos convoca, importante, fundamental y se titula el Dhammapada, los aforismos del Buda ese es el tema que hemos elegido para desarrollar hoy Déjenme decirles que bueno no vamos a leerlo todo Yo extraje fragmentos, extraje frases De las cuales vamos a analizar un poquito ¿Mm? Antes de entrar al tema, antes de abordarlo Primero quiero agradecer a aquellas personas Que han puesto, que, que escuchan todas estas pláticas Estos conversatorios, <risa> estas charlas de café eh, que no son cortas, ¿sí? eh, han sido las últimas de más de una hora, y bueno, realmente les agradezco que, que me hayan señalado que lo escuchan todo. Sin embargo, nosotros llevamos un récord, llevamos una estadística, del cual YouTube a nosotros nos muestra qué tantas personas eh, escuchan el video hasta qué cantidad de minutos. Y bueno, hemos visto que la mayoría... Eh, como es común, escucha hasta los 15 minutos. Y a veces les espanta también ver un video de una hora, hora y pico. Entonces a veces prefieren no escucharlo. Eso es lo que hemos observado, lo que hemos visto. Con esta intención de animar a más personas a que escuchen el video, vamos por el momento a reducir estas grabaciones, estas filmaciones, no en estas charlas de café, nosotros vamos a continuar, Así que, si quieren verlo completo, los invito a que vengan a Artis Café, aquí en Ciudad Victoria. Para los que se animan, ¿eh? porque Ciudad Victoria es una ciudad no para cualquiera, para valientes. Para los que no saben, Ciudad Victoria está en el norte de México. Ya van entendiendo, ¿no?, cómo es el tema. Bueno, cerca de la frontera, pum, pum, pum. Bueno, ok. Eh, pero bueno, para los que están detrás de la pantalla y ven estas filmaciones, eh, vamos a reducirlo a media hora, por el momento. Vamos a ver qué repercusión tiene. Y bueno, ya al ir eh, sumando suscriptores, iremos poquito a poco extendiendo los minutos de grabación. Les explicaba a las personas que están aquí, tenemos un enorme déficit de atención todos nosotros. Y no solamente los niños, ¿eh? los adultos también, se nos promueve el no poner atención o mucha atención a las cosas, el no tener una gran capacidad de concentración, algo totalmente opuesto a lo que en el Dhammapada o el mismo Buda nos enseña. Así que a todos ustedes y a los que están aquí, que estamos buscando nosotros avanzar, que estamos nosotros buscando despertar, es fundamental, desarrollar esa capacidad de atención consciente, muy importante. La mente, les decía a, a, a la gente de aquí, es como la mosca, ¿no? que se deposita un ratito en un lado, otro ratito en otro, pero no se queda mucho tiempo en un solo sitio, en un solo lugar. Y a veces es importante para permitirnos el desenmascarar, más allá de las formas, el poner una atención limpi, limpia de todo prejuicio, limpia de toda creencia, limpia de todo dogma. Bueno, no voy a seguir porque si no, no me va a alcanzar la media hora. Eh, quería hacer referencia a estas cositas importantes, de las cuales hoy desperté, eh, me di cuenta de esto y, y quería compartirlo. Eh, haciendo de introducción uh, a este desarrollo del Dhammapada. Y es, fíjense ustedes, todos conocemos los pecados capitales, ¿no? A ver, vamos a enunciarlo, a ver si los conocemos todos: lujuria, y lo... <risa> pereza, día, ira. ira, gula, avaricia, orgullo, ¿sí? Vale. Yo aquí los anoté por lo de para que no se me olvide. Lujuria, pereza, gula, ira, envidia, avaricia y orgullo. ¿Eh? Ahí lo tenemos. Los siete pecados capitales. ¿Mm? Bien conocidos, bien sabidos por nosotros. Entendemos que no nos va a conducir por buen camino ni por buen sendero el sostener esas condiciones en nosotros. ¿no? Todo eso estamos todos de acuerdo. Nosotros aquí y ustedes allí. Nadie desea ni nadie quiere los siete pecados capitales en uno. Pero ¿saben qué? El sistema en el cual vivimos, que no por casualidad se llama capitalista, este sistema que es consumista, que es materialista, que es satanista, porque ya hemos explicado que eso es ser satánico, se basa y se fundamenta en los siete pecados capitales. ¿O no es así? ¿La avaricia? <ríe> claro que sí. ¿El orgullo? Claro que sí. ¿La envidia? Por supuesto. ¿La ira? ¿La gula? ¿La pereza? ¿La lujuria? Son los pilares del sistema en el cual vivimos. Despertemos a eso. No por nada se llama... Sistema capitalista ¿Y saben qué significa capital o capitalismo? Digo nomás para hacer referencia Yo suelo de ir a las raíces de las palabras ¿no? Y capital viene del latín capitis Espero no equivocarme, creo que sí, capitis Que significa cabeza La cabeza entonces, este sistema en el cual vivimos, que se basa en los pecados capitales, el sistema capitalista, capitalista, se trabaja desde aquí, desde la cabeza, no desde el corazón. ¿Y dónde está el ser? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Estamos aquí o estamos aquí? Estamos aquí, ¿no es así? No con esto estoy diciendo que soy comunista. No con esto estoy diciendo que soy populista. ¿Sí? No, para nada. De hecho, ninguna de esas, ninguno de esos sismos eh, me convencen. Pero de lo que sí estoy convencido es que este sistema se basa esencialmente en el desarrollo de esos demonios interiores. Y eso quería hacer enorme énfasis porque ahora vamos a ver que hace 2.500 años atrás, cuando Buda existió y vivió entre nosotros, nos enseñó algo completamente diferente. Y el Dhammapada, para los que no conocemos, que es un libro básico pilar del budismo, donde se hace una compilación de las frases que supuestamente dijo el Buda. Recuerden que él no anotó, como Jesús no anotaron, escribieron los discípulos posteriores. Pues eh significa ni más ni menos que afirmación de principios, eso significa la mapada, la afirmación de los principios, y está separado por temas, hoy vamos a ver, a ver si nos alcanza el tiempo para ver 10 temas, no vamos a leer todas las frases, pero yo a todos ustedes los invito a que le echen una, una leída, ¿sí? a todos ustedes por favor también, le vamos a pedir a Ricky que ponga la liga, para que aquellos que quieran bajar la mapada en PDF lo tengan, porque es sumamente interesante. Y recuerden, esto es importante, lean estas frases, lean estos versos de Buda, no con la mente, sino con el corazón. Intenten entenderlo desde aquí. Y es mucho lo que se empieza a revelar. Por ejemplo, eh, el primero... El primero de los temas del cual encontramos nosotros en el Damapada, se titula pareados. ¿Sí? Pareados. No eh, apareados, ¿eh? No, para nada. No es por ahí, sino pareado. Pareado significa juxtaposición, o sea, dos frases opuestas que están en una misma narración. Entonces nos hace a nosotros... Intentar encontrar el equilibrio, encontrar, intentar encontrar la respuesta. Y esta primera que yo anoté dice, me injurió, me hirió, me derrotó, me despojó. En los que albergan tales rencores, nunca cesa el odio. Me injurió, me hirió, me derrotó, me despojó. En los que no albergan tales rencores, termina por desaparecer el odio. Bueno, ahí encontramos dos posiciones diferentes frente a, esta, a estas calamidades que al pobre le tocó vivir porque le pasó de todo, pero sin embargo aquel que es capaz de no odiar desaparece todo lo negativo y desaparece el odio. ¿Sí? Los odios nunca cesan en este mundo por odiar, sino por no odiar. Esta es una verdad eterna. Entonces, si alguien nos golpea, ¿tenemos que golpear? Si alguien nos lastima, ¿tenemos que lastimar? Si hay violencia y hay terrorismo, ¿tenemos que perseguir y matar y hacer guerras? ¿Ustedes creen que Así como se desenvuelve este mundo, así como nosotros. Miren los militares cómo pasan. ¿eh? Bueno, ahora no lo ven ustedes, pero permanentemente militares por todos lados. Toda esa violencia genera violencia. 2500 años, Buda lo decía. Y por supuesto Jesús lo reafirmó. ¿Mm? Claro, si queremos cambiar el sistema tenemos que cambiar nosotros. Cambiemos nuestra vida. No actuemos. Por más justificado que esté lo negativo, no actuemos en negativo, no generemos odio, no generemos rencor, no generemos violencia en ninguna de las direcciones. Porque entonces se va a arraigar más lo negativo en nuestras vidas, en nosotros mismos y por supuesto en esta sociedad y en las personas en las, en las que amamos. A veces por defender a los que amamos somos capaces de todo, ¿no? Eso es lo que decimos. Yo por mi hijo, yo... Por mi sobrino, por mi esposa, mi esposo. Lo doy todo, soy capaz de matar a cualquiera. Y nos enorgullecemos de eso. Eso es un error. Eso está basado en este sistema capitalista. ¿Eh? Basado en los siete pecados capitales. Ok. Segundo tema. Por supuesto hay más frases. léanlo por supuesto, para, para completar. Le para deleitarse de lo maravilloso que es el damapada. Vigilancia, ese es el segundo tema. Cuando hablamos de la vigilancia, hablamos de la atención consciente, de la contemplación, de eso que recién hablábamos que es muy poco frecuente en todos nosotros, en las personas. Por eso en alguna plática vi la, el consejo, la sugerencia, que practiquen la mirada de sabio, no el de poner su atención durante varios minutos sobre un objeto, sin ni siquiera pestañear. Practiquen ustedes el observar sin actividad mental, despojado de todo, eh, de todo prejuicio, de toda creencia, una mirada limpia, fresca, inocente, frente a todo lo que nos rodea. Es fundamental para aprender, para poder desenmascarar a la verdad, para poder captar el fondo. Y ya Buda nos decía, dice, la vigilancia es el reino de la inmortalidad, la negligencia es el reino de la muerte, o sea, la inconsciencia. ¿No? Los que están vigilantes no mueren. Los que son negligentes es como si estuvieran muertos. Dejad que los muertos se entierren a sus muertos, decía Jesús. ¿Sí lo han escuchado? Porque Jesús conocía al Buda, desde ya que sí. <risa> conocía, bueno, espiritualmente, por supuesto, pero conocía sus enseñanzas desde ya. Ahora, cuando nos referimos a los muertos, nos referimos a la gente inconsciente. Y Buda lo decía. ¿Mm? Y además, otra de las frases... Dice, mediante la energía, la vigilancia, el control de uno mismo y el dominio de sí, el sabio puede construir una isla que no se verá arrastrada por las aguas. ¡Wow! Como dice también en la gran obra, ¿no? Envuélvete en la indiferencia como en un manto. Esa es la clave de la vida mágica. Autocontrol. Tener. Tener total y absoluto dominio de esa visceralidad, es fundamental, es importante. Eso hace que nosotros tengamos una atención consciente sobre nosotros mismos y por supuesto sobre la realidad que nos rodea. Porque si no tenemos control sobre nosotros mismos, cualquier situación, cualquier detalle, cualquier condición externa, nos hace tropezar, nos hace caer, nos hace cometer errores. Y por supuesto, todo esto nos aleja a nosotros de ese despertar y de esa sabiduría tan anhelada. Tercer tema. Eh, bueno, aquí en este, en este libro que, del cual yo extraje estos fragmentos dice espíritu. Pero no nos estamos refiriendo al espíritu tal cual nosotros lo hemos enseñado, sino a la mente. De hecho, hay traducciones que le ponen directamente mente. Dice así, el espíritu inquieto, o sea, la mente inquieta, inestable, difícil de preservar, duro de dominar. El sabio es recto, como el flechero que endereza una flecha. Como el pez fuera del agua, arrojado a terreno, sejo, arrosa, ah, perdón, arrojado a terreno seco, este espíritu brinca intentando escapar del reino de la aflicción. O sea, esta mente brinca intentando escapar del reino de la aflicción. Porque eso es lo que busca la mente cuando se está moviendo, salirse del dolor, salirse de la incomodidad que le genera el no estar conectado, el no estar unificado al ser. ¿Y saben qué? Esa dirección jamás lo va a conducir a esa pacificación, a esa serenidad y a esa dicha. ¿Mm? Todos nosotros tenemos que practicar entonces la detención mental. Por eso dice Buda, el espíritu es mercurial, o sea, la mente es mercurial, difícil de contener, posándose donde gusta. Bueno es dominar este espíritu, o sea, esta mente, un espíritu disciplinado, una mente disciplinada, trae felicidad. Era lo que decíamos de la mosca, ¿no? <ríe> que se posa aquí, se posa allá. No, tenemos que aprender a poner atención y posarnos, no solamente a nivel de pensamiento, sino con el ser. Entonces veremos que la mente se transforma en esas aguas quietas, en esas aguas mansas que no entorpecen el aprendizaje, el crecimiento y el desarrollo del ser que existe en nosotros. ¿Mm? Seguimos, el cuarto tema, flores. Eh, bueno, dice en estas frases que, que copilé, así como la abeja toma el néctar y se marcha sin dañar el color o el aroma de las flores, así debería actuar el sabio en un pueblo. La belleza es hermosa, la vanidad, todos nosotros disfrutamos de ella y la destacamos y la ensalzamos en otras personas, en las cosas, en nosotros mismos. ¿Hay algo de malo en eso? No, a excepción que nos apeguemos a ello y que persigamos en ello la felicidad. Por eso los sabios entran, lo mejoran, lo embellecen, y se van, sin apego, en el caso de uno hace lo que puede, no <ríe> pero ya, lo abandonó, ahí donde quedó la imagen del espejo, ahí quedó, el deseo de mejorarse y de verse bien, voy, me miro al espejo, me intento peinar si tengo pelo, ¿eh? me pongo perfume, me, me arreglo el cuellito, todo, y ya, dejo esa preocupación ahí donde dejé la imagen, no me la llevo luego. Ay, no, que me estaré aquí, estaré manchado, me veré bien. Me veré bien. No, no, ya, ya. ¿Mm? No podemos nosotros entonces hallar el descanso persiguiendo lo vano. No mires la falta de, lo, de los demás o lo que los demás han hecho o dejado de hacer. Observa lo que tú has hecho y has dejado de hacer. Claro, porque lo vano, entonces... Eh, también significa poner atención a el que hace o lo que no hace los demás Y no puede ser así, no debe de ser así La atención debe estar puesta hacia nosotros mismos Quinto tema Ya me están marcando que los 20 minutos Voy a intentar un ir un poquito más rápido <ríe> Aunque está difícil esto, ¿eh? de hacer, por lo menos para mí, de hacer filmaciones en media hora <ríe> Bueno, eh, el loco, cuando hablamos del loco, Buda se refiere a, a, a los desatinados, a los viscerales, a los impulsivos, a ¿sí? aquellos que no tienen conciencia. Y dice así, esta frase: Un loco consciente de su, de su locura es por ello sabio. El loco que se cree sabio es aquel al, al que hay que llamar loco. ¿Mm? Muy importante, fundamental. Por supuesto, el sabio jamás se va a andar destacando, ni jamás se va a andar eh, mostrando y haciendo circo y haciendo show y vanagloriándose. Si un sabio tiene una cualidad y tiene algo que se destaca, es la humildad. En cambio, el loco verdadero, el desatinado, el visceral, el impulsivo, ese que está lleno de pecados capitales, el capitalista es un empresario, es un político. Es un presidente. Es un presidente ¿eh? o, o un nieto de presidente. No, no, perdón. Bueno, la familia también es así. ¿no? Eh, ahí está. El loco entonces... Es ese, aquel que siempre hace gala de sus atributos y quiere destacarse. ¡Ojo con eso! Sigamos con la frase del Buda, dice, hasta un loco pegado a un sabio durante toda su vida nunca sabrá la verdad. Al igual que una cuchara nunca podrá discernir el sabor de la sopa. Es real, es verdadero. Porque lo decíamos en charlas pasadas, hay que tener sabiduría para captar la sabiduría, hay que ser inteligente para captar la inteligencia, hay que ser consciente para darse cuenta de la conciencia. Si no, yo puedo tener al mismo Jesús al lado mío, es más, por un lado a Jesús, por el otro lado a Buda, que uno sea mi papá y el otro sea mi tío. <ríe> ¿Y saben qué? jamás me voy a dar cuenta de que tenía estos seres maravillosos como familiares, de que crecí junto a ellos, de que aprendí con ellos. Pero como yo me he aferrado a la ignorancia, a la torpeza y a la idiotez, no voy a aprender. Y ni un Jesús, ni un Buda me va a poder hacer cambiar y me va a poder hacer captar la verdad. Porque el esfuerzo es personal. Claro que si los tenemos como familiares, pues bueno, bienvenido, ¿no? <ríe> Se va a facilitar mucho. Rodearnos de gente sabia, rodearnos de gente más elevada, es importante. Eso es, por supuesto, muy sabio. Y este es el próximo tema, el sabio. Eh, no son, dice así, pocos son los que llegan al más allá, los demás corren a lo largo de la orilla. El sabio debe abandonar las cosas malas y hacer lo bueno, rompiendo sus ataduras e ingresando a una vida sin ataduras, ese individualismo que tan difícil es de disfrutar. Y la otra frase dice, aquellos que tienen un espíritu correctamente cultivado en brazos de la iluminación perfecta, que no tienen ataduras y que se alegran de estar libres de avaricia y que han apartado toda compulsión, obtienen el perfecto nirvana aquí, en este mundo. Fíjense, nos está hablando del desapego. Nos está hablando entonces de que para llegar a ser un sabio no tenemos que tener ataduras, no tenemos que perdernos en este mundo tan lleno de cosas atractivas, llenos de trampa, llenos de cosas que, que, que nos pueden llevar hacia la perdición. ¿Cuál sería entonces ir en el camino del despertar? Ni más ni menos, el camino de la sabiduría. Y el camino de la sabiduría significa entonces mantener una mente clara, mantener una mente pacífica, mantener una mente independiente, Ahí está la sabiduría. Y recuerden ustedes, es más importante que el conocimiento. Como les decía hace un rato, el conocimiento es una moneda falsa. La verdadera moneda, el verdadero poder está en la sabiduría. Y solo aquel que está estable, que está en su centro y que tiene capacidad de observación, se vuelve sabio y llega a grandes verdades y es más, se transforma en la verdad misma. Próximo tema, el justo. Eh, bueno, aquí puse, describe al la heart, el que se completa en el viaje menor, la no, le, le llaman en el budismo, perdón, Arhat, el Arhat. Porque Buda separa eh, el camino menor del camino mayor. Y el camino menor es aquel que ha alcanzado la liberación. Yo en algún momento he hablado respecto a esto. Hay dos escaños trascendentales, uno es la liberación y otra es la iluminación. Ese es el camino mayor, ¿no? Pero el camino me, eh, menor, aquel que llega a completar el Arhat, ¿m? aquí Buda se refiere a él como el justo. Y dice así estas frases, el pensamiento es calmo, el habla y la acción son calmos en aquel que se ha liberado, y liberado del karma y es posible, es más es el primer escaño liberarse del karma todos nosotros podemos está a nuestro alcance ¿Mm? y ha ido hacia la serenidad con perfecto conocimiento y dice la otra frase la mejor persona es la que no es crédula la que conoce lo increado la que ha cortado sus ataduras se ha librado del azar y ha renunciado a sus deseos bueno, esa es una persona liberada. Eso no significa que no disfrute del mundo material, ya lo hemos hablado. Una persona liberada disfruta del mundo material, puede querer vivir tal o cual experiencia, pero no lo hace infeliz si no lo vive o si no lo tiene. Porque es feliz a cada momento y a cada instante de su vida. ¿sí? Entonces todos nosotros tenemos que completar el camino menor, tenemos que Haber recorrido el arjat por lo menos. Eso es haber aprovechado bien nuestra vida. ¿Mm? Y es ir en dirección contraria al capitalismo, o sea, al de los pecados capitales. No al comunismo, no me estoy refiriendo a que nos vayamos al comunismo. ¿eh? Que no estaría mal, porque comunismo significa vivir en comunidad. No el comunismo de Rusia, de Cuba, no tiene nada que ver eso, ¿eh? no me estoy refiriendo a eso. Cuando entendamos el comunismo, yo creo que va a pasar 500 o 1000 años, ¿no? Y ahí sí la conciencia de las personas va a estar preparadas para vivir en comunidad. Y todos vamos a cooperar, y todos vamos a colaborarnos y a ayudarnos. Ese realmente es un sistema espiritual, un sistema elevado. Los maestros, los seres de luz viven en comunidad. Son comunistas, si nos referimos a esa palabra. ¿Eh? pero no de la bandera roja, ¿eh? no de la del Che Guevara, ¿eh? no me metan ahí, no me cataloguen como comunista de estos que, bueno, ya tenemos nosotros referencia, porque no tiene nada que ver con eso, sigamos. Tema 8, seguimos, vamos a avanzar hasta el 10 y ahí terminamos. ¿Cuántos minutos tengo, Ricky? ¿Cuánto voy? Un minuto, bueno, tres temas en un minuto, ahí voy. Eh, el próximo tema es Millar, eh, en donde Buda hace la sutil pero trascendental diferencia entre lo que es cantidad y lo que es calidad. ¿no? Por supuesto, y dice así la frase, aunque alguien derrote a un millón de hombres en una batalla, el que se domina solo a sí mismo es el que obtiene la más alta victoria. ¿Mm? Bueno. Sape para Alejandro Magno, Sape para Atila, Sape para Obama, Sape para bueno, todos los grandes conquistadores o multinacionales o que, que quieren adueñarse, Sape para todos ellos, porque no es así. Ese no vale, no vale la pena tener tierras, no vale la pena tener seguidores, no vale la pena tener dinero y conquistar ahí. No sé, parejas, mujeres, hombres, lo que sea, o sea, no tiene sentido. La verdadera conquista está dentro de uno mismo. Y sigue, para el que se domina y es siempre disciplinado en la acción, la victoria sobre sí mismo es siempre mejor que la victoria sobre los demás. La victoria de alguien así no la puede transformar en derrota ni un dios, ni un ángel, ni un demonio. ¡Wow! Por encima de los dioses por encima, de los ángeles por encima de los demonios, está nuestro propio logro, nuestra propia conquista. Y está dentro nuestro. Siempre está al alcance de nuestra mano, siempre. Siempre estamos nosotros con nosotros mismos, no hay manera de zafarse. Claro, queremos llenarnos de mucha actividad hacia afuera y vivir con muchas situaciones y condiciones hacia afuera para no vernos a nosotros mismos. Porque si hay un momento de silencio, si hay un domingo algo nublado y mi pareja no está a mi lado, y mi familia tampoco, ¡ah, no! Se me viene la depresión. ¡Ah, no! Empiezo a llorar y no sé por qué. Y claro, porque estoy conmigo mismo y me estoy viendo. Estoy viendo la popó que tengo dentro. ¿Cómo no voy a llorar? Bueno, sigamos. Punto nueve, El mal. ¿Sí? Y bueno, cuando habla del mal, aquí no solo se está refiriendo a las cosas negativas, Buda, ya vamos a ver, sino hasta la propia tibieza. Algo muy característico de esta onda light ¿sí? que, que prevalece en todos nosotros y en este sistema y en esta sociedad. Todo light, todo así, sin, sin tanto compromiso, ahí se va y vemos... Apresúrate a hacer el bien. Aparta tu espíritu del mal. El espíritu del, del que es perezoso para hacer el bien encuentra entretenimiento en el mal. Basta con no hacer lo positivo para ya estar en lo negativo, sin ningún lugar a duda. Por eso Jesús decía: los tibios los vomitaré. Sí. Pero si yo no hice nada, ¿por qué me vas a culpar? Justamente por eso. Porque no hiciste nada. Bueno, no subestimes el mal pensando que no te afectará el agua que cae gota a gota puede llegar a llenar un cántaro el loco se llena de maldad incluso si la va acumulando poco a poco y esto es muy importante porque muchas de las personas más negativas, más nefastas, más malditas del mundo no nacieron así no se criaron así, se fueron haciendo poco a poco, se fueron descuidando poco a poco y pasito a paso cada vez más lo negativo va creciendo y se va desarrollando. Y ya cuando queremos acordar ya tomó total control de nosotros mismos y de nuestra vida. Así que a disciplinarse, así que a comprometerse, así que asumir todo esto con enorme responsabilidad, o sea, la conquista de nosotros mismos. ¿Mm? Por último, violencia es el último tema, y aquí hace referencia al desarrollo de la compasión. Eh, que la compasión, para que entendamos mejor, y es, yo creo que es el sistema en el cual nosotros debiéramos de vivir, en vez de capitalismo, ¿sí? el sistema de la compasión, es el que debiera de prevalecer. Ese es el sistema de la humanidad futura. ¿Y qué es la compasión? Ni más ni menos que tener una comprensión, un entendimiento, eh, una percepción del dolor y el sufrimiento de las demás personas. ¿Cómo no vamos a actuar si comprendemos y entendemos y sabemos de lo que está pasando la otra persona? Un iluminado, por sobre todas las cosas, ha logrado llegar a ese punto de compasión. Y por eso cuando se le permite actúa, y por eso cuando puede ayuda, y por eso ahí está, siempre presente. Por eso se ha dicho que hay más maestros dispuestos a ayudar que personas a ser ayudadas. Y eso es lamentable, eso es triste. Porque compasión no le falta a ninguno de los maestros iluminados. Pero claro, a nosotros nos sobra popó. A nosotros nos sobra oscuridad, torpeza, idiotez, ignorancia. Y dice así estas frases, el que daña a los seres vivos, los cuales quieren felicidad a todos ellos, puede estar buscando su felicidad personal, pero no la alcanzará la felicidad tras la muerte. ¿Mm? Si puedes quedarte tan inmóvil como un gongo roto, has alcanzado el Nirvana. En ti no hay agitación. O sea, como una vasija. ¿Sí? No queda en ti, hay dolor. Y el que siente compasión, comprende, entiende, percibe ese dolor, esa carencia, ese sufrimiento. Pero por supuesto no se queda con él. <risa> Porque si no, no podría ayudar. ¿Sí entendemos? Entonces, Volverse una persona compasiva no significa volverse una persona perturbada por el dolor ajeno. No, porque mucha gente sufre por el dolor ajeno porque se le remueve todo el trauma y entonces no está en condiciones realmente de cambiar nada, todo lo contrario, alimenta lo negativo. Entonces, si viene ese dolor a nosotros porque lo observamos y lo vemos, somos como ese gón roto, se va, no se queda en nosotros. Bueno, hasta aquí entonces los 10 temas, eh, los 10 primeros temas eh, que en el Damapada se nos presenta y más adelante seguiremos avanzando. Yo los invito a todos ustedes entonces que lean un poquito de todo esto y bueno, ahora sí, vamos a terminar aquí para no extenderme mucho más. Quisiera seguir hablando porque hay muchas cosas más por hablar, pero no, tengo que ser disciplinado en no pasarme. ¿Cuánto me pasé? 6 minutos 50, híjole, bueno, la próxima seré más estructurado y más disciplinado en eso. Bueno, ok, muchísimas gracias entonces, muchísimas gracias a ustedes.